Un año más estamos por aquí para hacer la visita de seguimiento. Ya son unos cuantos, ¿no? Pues sí, Ricardo, más de 20 años. Bueno, pues como sabes, lo que vamos a hacer va a ser repetir la secuencia que hemos venido haciendo durante las últimas ocasiones. Estamos en el proceso de seguimiento de la certificación de vuestros tubos de TVCO y lo que vamos a hacer hoy es la inspección eh, contemplada en nuestro reglamento de certificación. Ya habéis pasado la auditoría hace unas semanas, la parte del sistema de gestión, y ahora vamos a hacer la parte de la inspección, donde sabes también que vamos a seleccionar las muestras que necesitamos para realizar los ensayos posteriormente en el laboratorio. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? Cómo hacéis? Muchas gracias, gracias por invitarme. Oye...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 Buenos días, Luis. Bienvenido a nuestras instalaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, eh, David. Al igual que cada semestre, venimos de Enor para evaluar que el control que hacéis de calidad que hacéis sobre los productos certificados es conforme con las reglas de Enor. Vamos a para ello a valorar que los registros de control interno sobre las materias primas y el producto final son conformes. Vamos a visitar vuestro laboratorio para ver que los métodos de ensayo que empleáis los equipos de medida que empleáis están calibrados y son los adecuados. Y finalmente iremos al almacén de producto libre para expedición para tomar muestras representativas de la producción, ensayarlas aquí y posteriormente enviarlas al laboratorio externo acreditado para eh, contrastar que los resultados son correctos y que todo está perfecto. Me encanta, me encanta vuestra propuesta de valor y estamos todos listos para recibiros a ese respecto. Muy bien, vosotros lleváis colaborando, vuestra empresa lleva colaborando con AENOR en temas de, de certificación de calidad durante muchísimo tiempo. Sois vocales representantes en el C Comité Técnico de Certificación número 35 de AENOR de yesos, escayolas y productos afines. Y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué te puedo contar? Bueno, casi toda una vida, te diría, ¿eh? <risas> más de 20 años, desde el año 1997 y la verdad es que creemos en este proyecto. Domingo, buenos días, ¿qué Hola, tal? Hola, buenos días. te presento a Javier. Javier. Domingo, encantado, ¿cómo estás? Hola buenos gusto. días Javier. Bienvenidos a Loenco. A vosotros, gracias por invitarnos. Bueno Javier, pues estamos aquí para ver los ensayos que hacemos eh, para la, conceder la marca N en yesos. Si ahora Domingo nos... Pues sí, eh, Loenco es uno de los laboratorios que AENOR tiene, tiene seleccionados para hacer ensayos de, de, para dar consecuencias a la marca, a la marca N. En concreto en estas instalaciones eh, hacemos muchos trabajos con uno de los elementos especiales que es el yeso. Fantástico. Entiendo que ahora nos vas a mostrar o nos vas a facilitar una prueba de lo que hacéis aquí, de la actividad que desarrolláis, ¿correcto? Pues sí. Ahora si queréis, si me acompañáis, vamos viendo algunos de los ensayos más característicos. Perfecto. Bueno Javier, este es el segundo de los ensayos de los que habíamos hablado, eh, que en un principio hacemos en el Loenco para verificar la, la calidad de la marca N en los, en los yesos. Entiendo que en este caso se trata de verificar la adherencia del yeso en un material como por ejemplo un ladrillo, ¿correcto? Efectivamente, lo que hacemos es pegamos una placa de acero al, al yeso y lo que hacemos es lo sometemos a una presión, una reacción perpendicular a este material y vemos, medimos esas presiones. Con eso entiendo que se comprueba la adherencia de este material, en este caso a un ladrillo, y que, y que otorga ese criterio de, de calidad al material, ¿correcto? Efectivamente. Por lo tanto, con la marca N... No hay sorpresas. ¿Qué productos tenéis certificados con marca N? Pues mira, con marca N tenemos lo que son las placas, todo tipo de placas, tanto la estándar, la hidrófuga, como también la, la de los techos acústicos. Luego tenemos los perfiles, montantes, canales y to, también lo que es toda la suspensión de, de todos los techos suspendidos. Y tenemos también lo que son los yesos y dentro de los yesos tenemos manuales de proyección y de inducido, o sea que tenemos todo el sistema completo certificado a Enor. ¿Qué motivo una empresa como la vuestra, tan grande e importante, a solicitar y mantener en el tiempo la marca N? Pues yo creo que la gran reputación que tiene la marca N a Enor, lo que hace es cuando se asocia con la marca Pladur, las dos marcas crecen. ¿Las administraciones públicas y las grandes constructoras confían en la marca N y la valoran? Hombre, por supuesto, dan prioridad a la marca N con relación a lo que es el mercado CE, entonces eh, tiene beneficios tanto desde el punto de vista de lo que es el ahorro del tiempo burocrático, como también los costes de no tener que inspeccionar las mercancías por la confianza en la marca N en cada obra. ¿Os pues abre puertas? Abre unas puertas inmensas y no solamente aquí, sino también en el extranjero. En Latinoamérica, por ejemplo, es una marca también que está muy valorada. Hola Mónica, como sabes, hoy vamos a hacer la visita de inspección de seguimiento anual en la que vamos a verificar el cumplimiento del producto con las normas de referencia. Previamente ya se ha realizado la visita de ISO 9001 en la que se ha verificado el cumplimiento con esta norma y además hoy vamos a, a seleccionar muestras para enviar al laboratorio. Además, hoy presentas a certificación este nuevo producto. Eso es, Eli. Eh, hoy presentamos esta, esta nueva solución que hemos mandado a, a certificar y que, como bien sabes, en Isober no solamente desarrollamos soluciones innovadoras de altas prestaciones térmicas y acústicas, sino que además apostamos por, por ese plus añadido, por ese valor añadido que nos da certificar con, con compañeros, compañeros como vosotros la marca N de, de AENOR y para mantener la solución soluciones líderes en el mercado.